Hola a todos, bienvenidos a Bluni. Hoy presentamos una cocina en grises y madera. Una cocina muy entrañable, diseñada para disfrutar cocinando en ella. Vamos a verla. Esta cocina está instalada en una zona de baja densidad de la ciudad. Una zona con poco tráfico, con muchas zonas verdes. Y es una cocina donde se ha prestado un especial cariño en que sea una cocina en la que tú estés muy a gusto cocinando entonces vamos a empezar hablando de la gama de colores de la cocina los colores eh, dominantes son los grises y luego las maderas tostadas entonces tenemos un primer acabado de puerta que es una laca en acabado cerro este acabado imita el acero entonces es una laca que no es lisa sino que está un poco destonificada se le aplica un tratamiento artesanal de manera que eh, cada puerta es única y repetible va entonada con todas las demás pero tiene unos claroscuros que le dan un toque eh, ferro que es un toque un poquito industrial luego tenemos una encimera que va en un acabado cemento y que además de tener el dibujo del cemento está texturada es decir se nota el relieve de ese acabado cementoso la luz que está instalada debajo de los moles altos ayuda mucho a destacar ese acabado cementoso entonces pues bueno lo realza y parece que puede parecerte que que la encimera del frente no son el mismo acabado, sí lo son pero lo que es la textura se nota mucho más en la zona del frente y luego tenemos la madera, entonces la madera es una madera tostada y se ha colocado en los muebles altos para darle más calidez a la cocina va tanto en los muebles altos como en una de las paredes como revestimiento entonces eh, poner un panel en una pared pues bueno hay que saber lo que se coloca y cómo se mantiene Tienes que pasar la fregona mucho menos pegada al tablero, pero lo puedes pasar al resto de las paredes, pero sabiendo lo que te traes entre manos no tienes ningún problema y decorativamente queda diferente, muy acogedor y muy especial. En cuanto a la distribución de los cajones de esta cocina, pues básicamente eh, todos son cajones, entonces hay que destacar que es una cocina sin tirador y que los cajones superiores pues bueno son... Son, son cajones que se abren con cola, pero los cajones interiores son cajones que se abren con push Entonces, dispone de dos cajones para cubiertos, dispone de un gavetero para la cena y luego tienes un gavetero enorme donde tienes todos los platos metidos y debajo un gavetero enorme, bueno, enorme, son de 90 centímetros, donde te caben todas las sartenes y ollas de la cocina. Tienes tres pilas de sartenes, incluyendo una paella de 40 centímetros y todas las tapas de las mismas. Y respecto a los platos, pues ya habéis visto que caben cuatro pilas de platos, la de hondos, la de medianos y dos de grandes y que el cajón abre y cierra, como no podía ser de otra manera en Bruni, perfectamente el mueble de fregadero también está eh, formado por cajones, entonces tiene un cajón superior que es el cajón de, en, de lo que sería el, el estropajo, detergente, las pastillas de la y el cajón inferior, que es donde están los cubos de basura de reciclaje entonces estas cocinas con cajón, el sistema de apertura push son muy cómodas porque eh, simplemente con el tobillo eh, pulsas y eh, abres el cajón y luego ya solamente tienes que acabar de abrirlo en función del peso porque si es un sistema mecánico y no eléctrico pues no tiene fuerza suficiente para poder abrirlo del todo. Uno de los muebles más interesantes de esta cocina es la fiorera. Entonces, la fiorera es un mueble estandarizado, quiere decir que no se puede hacer más que como está. Entonces es un mueble de 150 centímetros de largo por 15 de ancho y lo tienes en un montón de acabados imitación madera como la madera tostada que tienes aquí arriba, aunque aquí se ha elegido el acabado más caro de todos, que es un acabado en metal. Entonces, no está hecho en madera, el mueble se ha hecho en acero en 3 milímetros de espesor y va lacado en el mismo color que va lacada la gola y el zócalo. La gola, que es el carril que va entre la encimera y el mueble para poder abrir los cajones. El zócalo también hay que destacar que solo tiene 5 centímetros de altura. Entonces, es un zócalo más bajito que te da más altura de cajón y más capacidad de almacenamiento. Respecto a los electrodomésticos, eh, bueno, vamos a empezar hablando de lo que es el frigorífico. Es un frigorífico de 2 metros, pero ya no es en color plata ni en color negro. Es un frigorífico en color antracita, una antracita cepillado. Entonces, valen 60, entre 60 y 120 euros más que el mismo modelo en acabado Inox. Pero nos encajaba mucho mejor con lo que era la encimera, con lo que era el fregadero y con lo que era el pavimento de la cocina. Y al final, pues la verdad es que es un acabado muy chulo. Eh, luego tenemos un horno con capacidad 100% vapor y un microondas de plato gigante. Entonces, cuando ponemos microondas dentro de un molde una columna, pues ponerte un microondas más pequeño o más grande, hay una diferencia en precio, pero bueno, los microondas más grandes, este es, en este caso lleva un plato de 32 centímetros, pues bueno, te permite meter algunos platos cuadrados, no muchos, y fuentes de gran diámetro. Entonces, pues bueno, cuando son muchas personas en casa, pues siempre viene bien tener esa capacidad de meter una fuente muy grande al microondas. ¿Qué más hay que destacar? Hay que destacar el Fregadero de Grifo. Entonces el Fregadero es un Fregadero bajo encimera de la marca Blanco, en color antracita, como es el pavimento y como es el frigorífico, y que tiene una segunda altura. Entonces esta segunda altura eh, sirve para eh, darte más capacidad de Fregadero. Es muy práctica, muy útil... Mucho mejor que un escorreplatos. Eh, ¿Por qué? Porque en la mayoría de las cocinas no estamos poniendo escorreplatos hoy en día por razones estéticas y por razones de espacio. Entonces, estas dos estructuras metálicas de acero inoxidable no ocupan nada, no molestan para nada. Vas poniendo tazas y todo lo que tienes sucio en el fregadero, pero si en un momento tienes que escurrir una pasta o poner algo limpio para limpiar una ensalada o lo que sea pues tienes esa segunda altura que sin tener que retirar las tazas y lo que hay debajo puedes utilizarla y también es muy práctica para utilizarla en el modo tradicional de escurrir platos porque hoy en día la mayoría de las personas utilizamos mucho el lavavajillas y algunos metemos absolutamente, todos y otros respetan alguna sartén, alguna olla, algún tipo de recipiente que no se meten en el lavavajillas porque quieren darle un cuidado un poquito más especial entonces para secar ese recipiente o lo secas con un trapo o lo dejas secar en un escurridor. Entonces, en lugar de tener ese escurridor, tienes este pequeño hueco que te permite pues, bueno, apoyar lo que tú quieras. Y el grifo, pues bueno, el grifo también es una pasada, porque es un grifo en revestimiento de PVD en un color en tracita y va perfectamente entonado con lo que es el frigorífico, lo que es la fiorera, lo que es la gama de grises de la cocina. Tiene... Un mando de tipo joystick, no es un, es un tipo monomando, y tiene dos tipos de chorro, de chorro entero, de chorro eh, gordo, que es el normal, y luego presionando un botón que tiene en la parte extraíble, pues bueno, se convierte en ducha, interesante para lavar ciertas frutas o ciertas verduras que son más delicadas y no quieres darles con el chorro con toda la fuerza que tiene el chorro. El sistema de extracción ha sido un grupo filtrante de la marca Goodman. Goodman es tope de gama en campanas extractoras, entonces, pues bueno, destaca por dos cosas, pues bueno, destaca por sus prestaciones y básicamente esas prestaciones son por una parte la capacidad de estación es una capacidad de estación de 960 metros cúbicos hora que es una auténtica exageración pero que te permite trabajar a potencias más bajas con niveles de ruido muy bajos es decir una campana que tiene una capacidad de estación de 300 metros cúbicos hora tú la pones al máximo porque siempre necesita los 300 metros cúbicos hora y siempre hace mucho ruido pero una campana que está en 950 metros cúbicos hora eh, cuando estás trayendo 300, prácticamente ni la oyes. Entonces tienes una campana que tiene mucha extracción por si la necesitas, pero que de normal va a hacer mucho menos ruido. Y luego, el segundo elemento en eh, prestaciones interesante por parte de Woodman es el filtro. Entonces este filtro es un filtro muy gordo, que tiene 14 capas dentro y que consigue que no pase nada de grasa a la zona del motor. Entonces tienes campana para toda la vida, porque luego todos los interiores van en acero galvanizado, tiene muy poquitos elementos de plástico, entonces es... Otra película, nada que ver con el resto de las campanas. ¿Qué más destacamos de la cocina? Destacamos la lavadora y la secadora que se encuentran en la galería. Entonces, esta lavadora es una lavadora de la marca AEG y es una lavadora que se llama Softwater, porque es una lavadora que lleva un depósito de sal. Entonces, en esta lavadora se pone sal, la misma sal que se utiliza para lavajillas vajillas, pero no se pone sal en formato píldora, sino que se pone sal en formato grano y mezcla la sal con el agua para que el agua sea un poquito más blanda de lo que es habitualmente en tu ciudad y tengas unos mejores resultados de lavado. Y luego tenemos una secadora, que es una secadora de 9 kilos a doble plus, entonces pues bueno, como la lavadora es de 10 kilos y la secadora es de 9, te permite hacer ciclos de lavado mmm, de 9 kilos y ciclos de secado de 9 kilos, una capacidad de lavado y secado muy, muy muy grande y que te sirve mucho cuando sois muchos en casa y hay que hacer muchas lavadoras. ¿Cómo me ha gustado esta cocina? En esta cocina hay una serie de detalles que me han encantado. El radiador, las plantas aromáticas, las plantas de interior, el salero, hay un sensor de movimiento, hay un altavoz inteligente. ¿Quieres saber esos detalles? ¿Quieres conocerlos? Aquí te dejo el siguiente vídeo, los detalles de esta cocina. ¡Hasta la próxima! Y acuérdate de suscribirte al canal. ¡Hasta luego!